Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y el sol está bastante potente acá en León. Yo hoy quiero llevarlos a una nueva aventura, mi amiga Valeria nuevamente nos va a llevar a un mercado muy popular acá en la ciudad de León que se llama el mercado de las altamas o el mercado de la soledad, algo así parecido. Entonces allá vamos a hacer algo muy interesante, no se pierdan este video, véanlo hasta el final porque sé que les va a gustar. Mercado al Dama o Mercado de la Soledad por Por qué vamos en la a encontrar Soledad. allá? Pues hay zapatos, hay comida, quesos, ropa, hay cosas típicas, artesanales Muchas sorpresas más ¿Sabes qué? Yo lo que quiero hacer allá es trabajar Perfecto ¿Me vas a poder trabajar o cómo? Sí, ya traigo tu mandil acá yeah. atrás Wow Acabamos de llegar al mercado Aldama o León de los Aldama. Miren esa escalera maravillosa. vamos de entrar al mercado, la verdad es que. Estoy un poco sorprendida Porque siento que hay de todo Entramos y había muchos dulces Luego vi como celulares y ahora veo ropa Eso es demasiado guau wow. Y hay zapatillas también Quinceañeras Si su hija, su prima, su tía, su abuela, su lo que sea Cumpleaños, 15 años Pueden venir al mercado al Dama a conseguir Un buen vestido de quinceañera Bueno gente, estamos yendo a la parte De arriba, a la parte alta del mercado Porque dicen que hay otros departamentos León es la capital del zapato y eh, comida. Comida de este lado: zapatos, botas, guaraches. ¡Oh, wow! ¿Qué significa? ¿Tiene ¿Qué algún significado? Que ocupan para los festivales Ah, entonces sí se parecen a unas trenzas que también usan en Panamá Son más o menos parecidas Eso también me imagino que es para festivales ¿Algún nombre tiene el festival o algo? Para la danza del torito Danza del torito okay, gracias! Sí, al local, para que lo prueben ¿Con todo? ¿Con todo? más ¡Todo! ¡Ay, qué onda! ¿Qué ¡El hombre! ¡Oh, amamos! Amamos los elotes, dice sí, Chile. El elote. <risa> Más para allá es comida. Mariscos, eis toda la zona de mariscos. Rosas, lo que tú quieras. Flores también. Oh, wow. ¿Cuánto mide este lugar? ¿Tienes idea? No, ojalá supiera. <risa> pero es enorme, ¿no? Sí, lo conozco como la palma de mi mano. Okay. Pero no tengo idea cuánto mide. Chócala, oh, chino, chócala. Oh, chino. Adiós, sí, chino. No quiero cherrón. Dios, en la tu forma perfecta, te quiero menchina a la piel. Acabamos de terminar de recorrer todo el mercado, ¿verdad Giselle? Giselle está bastante cansada, como para conocer un poco el lugar de trabajo. Yo estoy cansadita, siento que no va a ser nada fácil nuestra jornada de trabajo acá en el mercado. Pero bueno, va a ser interesante, vamos a aprender algo nuevo, así que ahora sí, aquí empezamos. ¿Cómo es un día de trabajo en el mercado Aldama? Es muy... A veces está solo, como ahorita, ahorita está solo, no hay gente O sea que hay poca gente sí, pero tú le tienes que estar hablando, tú tienes que estar diciéndole, pásale, que va a llevar, amiga? que a... O sea, ¿qué buscabas? Si yo le digo eso, ¿no voy a vender? No, no vamos a okay. Acabamos de llegar al puesto de quesos y estoy la verdad maravillada No me esperaba encontrar un puesto de quesos acá adentro en el mercado, eso es demasiado oh, Wow. Está cool porque donde sea que vengas o lo que sea que vayas a hacer, pues aquí puedes encontrar lo que sea que necesites. Mi el suyo. ¿Clarito o fuerte? A ver. Ahí está. Ay, conchole. Bueno, ya tengo mi delantal bien puesto de quesos, tapoya. Acá lo primero que tienen que hacer es enseñarme a cómo tengo que decirle a la gente que pase a comprar el producto que vamos a ofrecer hoy. ¿Quién me va a enseñar a vender quesos? Pelón. ¡Pelón! ¡Pelón! Pelón. Ay, ¿sabes? Ay, ¿sabes? Bueno, acá estamos con nuestro amigo El Pelón, miren, está Pelón, entonces, hola. Hola, por hola, eso Pelón. le dicen Pelón a Pelón. Y Pelón es un experto en la venta de queso, Gise. ¿En la venta o hacer o fabricar? No dice? sé, que Pelón nos explique. En la venta de la distribución, lácteos como Pelón, ¿y cómo hiciste tú para decidir contratarnos hoy para trabajar aquí en tu empresa? ¿Qué criterios tomaste en cuenta para...? tomarnos aquí? Bueno, para empezar <risa> vimos en la presencia de la persona, ah. luego que eran atentas en la gente, en los clientes, okay. verdad Hola, y soy? pues la presentación más que nada. Pelón, ¿puedes enseñarnos <risa> cómo vender quesos Porque no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Ah, no, pues es muy fácil nada más. En uno hay que tener fe, pues Confianza en uno. Okay. El producto, Atender bien al cliente, dar la prueba de lo que el cliente está buscando. A ver, dime alguno de los pregones que yo tengo que mencionar para que la gente me compre queso. Bichos. Bichos, dichos, dichos. ¿no? Dichos. Un ejemplo, aquí tenemos la costumbre de que va pasando por decir la señora que tiene una carriola. Amiga de la carriola, ¿quieren queso de bolas o a llamar la atención? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Por decir un ejemplo, decir, amiga, una señora vestida de rojo. Amiga de rojo un queso para el antojo, entonces ya lo Oye, pero tenemos, eso es no será un albur, ver. no será un albur. Claro que no, claro que no. Creo que vamos ya estoy lista para, para la venta de queso. No sé qué pregones voy a decir, pero lo voy a intentar. Ahí vamos. ¡Ay, me qué quesito <ríe> Okay. Poco, que requesón, nata de leche, panela, doble crema, pásale. Prima, prima, prima. Amiga, ven. Pásale. Se me fue, se me fue. Ni siquiera me miró. A mí no me hizo caso. ¿Cómo tú lo venderías? Se Ok. ¿Qué? Queso! Venga, pásenle la del azul, pásenle, pásenle. Por queso? Aquí, <risa> aquí venón. Mira, le doy para todos resignados. Un queso, coro, de, los queso los de Oaxaca. Nadie nos quiere, gente. Ni siquiera me. Esperamos 30 minutos aquí y todavía estoy esperando que me compren. Entonces, <risa> aunque venga a pedir las muestras. O sea, a sus órdenes a que su va a llevar. ¿Qué, ¿Qué buscaba? Buenita, ¿qué, ¿Qué, pasa, qué buscaba? Guerita, güerita, a sus órdenes que va a llevar. ¡Vera, ¡Qué Un queso que no tenga nada de grasa. Panela Oaxaca. Eh, a ver, me da a prueba del bosque, porfa. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca, este es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. Este es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. Este no, no. es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. Ay, no, no. Oaxaca. No, no me acuerdo cuál es el Oaxaca, lo siento. 23 ah, Okay, 100% Ok, 100%, 100%, 100 bajo en grasa, traído directamente de Oaxaca. No, no, de Jalisco. No, no, no me la puedo ¿Tú ¿tú a probar, ¿Sí? Si ¿Sí? te quiero lo compro sí. así, si no no hay más. Ah, pues no, no. No, pues no ya paren. Con razón las mandaron de no, ya para okay. acá. venga venga venga venga venga, venga, venga! Rompé, ¡Venga, aquí tengo! ¡Venga, ¡Venga, patrón! Patrón, mire, mire aquí le tengo para que lo atienda. ¡Venga! ¡No bate, Mire, para que pruebe con el jamón que va a comprar. ¡Señor, dame, ve! Aquí tengo para que pruebe. Ver que son muy deliciosos. Un cuarto de queso? De la familia. Ay, no. Me va a encantar. Esto de aquí es agua. Él es de Por si de le Consigamos el queso. Venga, venga. Ella, que se visto. Ella acabó de vender mi primer queso. Está Da el primer queso. Falta el otro bueno Gisa, ah, la panela Gisa logró vender panelitos no, Dos quesitos Yo vendí uno eh. Algo es algo Yo no, no sé si ya. soy yo Pero aquí la rapidez ¿Sí? es otra cosa Nada más hay tres personas y Yo veo que Y ya yo me quedé cosas? Natas de leche ¿Gusta probar las natas okay. de leche? ¿Se quedó panela? ¿Qué le ha parecido el servicio que le hemos brindado? <risa> Me sorprendieron Sorprendida no? Ay, Gracias Muy bien podemos... Ya saben que si quieren queso Mirá, queso tafoya ¡Bien! Yeah. Aquí estamos atendiéndolos <risa> Con mucho amor ¡Gracias! <risa> <risa> <Lo> que días! ¡Hasta <guste. risa> <risa> ah, <risa> pronto! ¡Queso queso! ¡Queso tafoya! ¿Qué le ha parecido nuestro trato a usted y a la patrona? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Sí. ¿Va a regresar? ¿Volvería a comprar? ¿Va a venir a comprarnos más queso o cómo? Y aquí a la vuelta, sí, pero vivimos muy lejos, que nos vendía sí. mucho. Amén. Gracias, Amén, Ay, muchas gracias. Y Hasta luego. luego. Ay, gracias. Uh, vendimos queso, Giselle. Uh, Qué emoción. <ríe> ya acabo de quitarme el delantal porque, bueno, ya terminamos de trabajar acá en el mercado. Aprendí muchísimo. Un día vendiendo quesos aquí en Quesos Tafoya Les recomiendo que se pasen por acá si van a estar en León, van a pasear Vengan al mercado Altama en Quesos Tafoya Y por favor cuando pidan, díganle que vieron este video y por eso vinieron Yo soy Catherine Boyce, los amo muchísimo, gracias por, por ver este video Denle en me gusta, si les gustó compártanlo con sus amigos Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Denle click a la campanita porque esa es la única manera en que YouTube Les va a decir si subí un nuevo video Los amo demasiado y... Chao.